Si quieres hacer presentaciones con efectos como este, este video es para ti. Hay muchas variedades, te mostraré cómo hacer algunas de estas, pero no olvides suscribirte a mi canal, darle like y compartir este video. Lo primero que debemos hacer es dar clic en formas. Aquí aparecerán todas las formas que tendremos a disposición. Empezaremos con esta. La copiamos en control C y la pegamos en control V. En esta ocasión lo estoy haciendo dando clic izquierdo al mouse y seleccionando la opción copiar y luego pegar. Copiaremos y pegaremos tantas veces sea necesario hasta conseguir la forma que deseamos. Ya terminado nuestra figura deseada, seleccionamos toda la figura. Nos percatamos que se han seleccionado todas y pasamos a formato. Le damos clic, clic en agrupar y clic en agrupar otra vez. Ahora pasamos a relleno de forma. Podemos cambiar el tono o el color de la figura a nuestra conveniencia. También podemos agregar una imagen y podemos degradar la figura, que en este caso sería lo primero que vamos a hacer. Vamos a degradar nuestra figura. Ahora buscarás la imagen que deseas insertar en tu figura. Seleccionamos contorno de forma para dejar la figura sin contorno. Efecto de sombra para jugar con la visualización de la figura. Estos efectos son los que realmente le darán vida a nuestra figura. Así que ya ustedes saben... Jueguen con ellos y elijan el que más les guste. Ahora le daremos la forma, color, efecto, tamaño y tipo de letra que queremos a nuestra diapositiva, dependiendo de nuestras necesidades también. Pasamos a crear otra diapositiva con otra forma, seguimos el mismo procedimiento, pero es bueno que veas y practiques cada vez que puedas para que así puedas volverte un experto o experta haciendo esta clase de diapositivas. Hay muchas formas de cómo hacerlo, hay muchas formas para hacerlo también, entonces busca, siempre practica, siempre mira cuál es la que se, la que se adapta a ti o cuál es la que más te conviene. Las diapositivas no tienen por qué ser aburridas o monótonas. Muy por el contrario, deben de ser entretenidas, que capten la atención de tu público para que así tu propuesta, producto o proyecto pueda llegar de manera más eficiente a tus clientes. Este es un proceso de cortar y pegar, cortar y pegar para así llegar a darle la forma que deseamos que tenga nuestra figura. Podemos moldear el tamaño, podemos llevarla a la dirección que queramos, siempre y cuando esté de acuerdo o conforme a lo que yo quiero y necesito. Les voy a presentar cómo quedó nuestras diferentes formas para o figuras para diapositivas. No olviden suscribirse, darle like y compartir este tutorial. Nos vemos hasta un próximo video.